uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro acá no haya pan, no haya pan está la seguridad de todos ustedes ¿Sí uno tras miren, otro. levanten la cara. cara Ana María se pegan, se pegan, se pegan prendan las linternas, prendan las linternas o si no prendan las linternas para que trajeron linternas chicos los que tienen todos tenemos linterna en la parte de atrás. Sí. Porque esta es la cueva de quién? ¿Ah? Gracias.